buenas noches antes que nada quisiera agradecerle su generosidad y paciencia sé que están muy muy cansados y igual que eh, mis compañeros mis colegas voy a tratar de ser lo más breve posible básicamente mi mi presentación es como muy anecdótica eh, Ya Fabricio hizo una descripción del contexto actual de Honduras, que es el país de donde venimos. Muchos de ustedes conocen también la, la precariedad institucional que, que tenemos allá. En Honduras sucede algo muy peculiar y es que la mayoría de los artistas, o por no decir todos los artistas contemporáneos, yo diría que todos, los que nos expresamos en lenguaje experimental, ¿no? Venimos de familias de origen obrero, ¿no? o sea, de un origen de clase social baja. Por lo cual, también tener eh, la oportunidad de, de recibir estudios de formación en, en, en escuelas de arte que no existen tampoco en el país, excepto una que es de, de nivel medio, se, se vuelve muy difícil el acceso a la tecnología misma. Yo vengo de un colectivo de artistas bueno, de, varios, de dos colectivos de artistas, básicamente uno que se llamó Artería y que fue, fue un espacio de convocatoria para jóvenes artistas en Mujeres en las Artes. Fue una convocatoria que hizo el curador Bayardo Blandino. Y luego de haber tenido la experiencia de recibir talleres y de tener como una aproximación más a los lenguajes del arte contemporáneo, el colectivo realizó una serie de, de exhibiciones y luego se desintegró. Sentimos que no había acceso a los espacios oficiales para poder mostrar lo que estábamos haciendo. Y decidimos tomar el espacio de una casa en un barrio urbano marginal, aunque la gente que, dice, que vive ahí dice que es de clase media, ¿verdad? Pero en realidad es un barrio marginal y creamos el proyecto La Cuartería. Cuartería se le llama ya a estos espacios de hacinamiento donde, donde la gente paga por un espacio muy reducido para vivir. Y ir, por ir, eh, con, con la idea de ironizar también le pusimos ese nombre y porque éramos cuatro los integrantes de la cuartería. Tomamos este espacio de esta casa y hacíamos cocina colectiva y hacíamos exhibiciones, hacíamos conciertos todo eh, era, los, los cuatro integrantes éramos vecinos del barrio. ¿no? Entonces, eh, era una, una dinámica en la que participaban otros amigos del barrio y el proyecto duró aproximadamente tres años, tres, cuatro años. Eh, luego de eso, pues, cada uno de nosotros escogió como hacer un, una carrera individual pero posteriormente, eh, a partir de mis, mis dudas y si dedicarme a, la, a, a hacer trabajo artístico o a ejercer la curaduría, eh, si, seguimos generando una serie de proyectos ya más en el espacio público allá y bueno, eh, trabajando con unos, con unos presupuestos muy básicos, ¿no? Que, que, y con unas voluntades que sin las cuales no podían realizarse estos proyectos. Una anécdota que les quería compartir es que apenas habían salido las, las, las cámaras digitales y nosotros para poder registrar, ya había internet, por supuesto, esto fue en el año 2000, 2001, bueno, a partir del 2000, para poder re registrar las obras nosotros íbamos con la computadora, con el, con el CPU de la computadora moviéndolo con un cable largo para poder tomar las fotografías con una cámara conectada a ese CPU, las fotografías de las obras, porque en principio no teníamos plata para comprar una cámara digital y, tam y también eh, en Honduras se las vendían en muy pocos lugares, eh, era algo inalcanzable para nosotros en ese momento, entonces íbamos obra por obra, moviendo todo este armatoste para poder registrar las piezas. Luego hicimos un proyecto que se llamó 20 pesos, la necesidad tiene cara de perro, que fue una convocatoria eh, en la cual se invitó a los artistas a hacer obras con un presupuesto de un dólar, que es el, es el equivalente más o menos a, a, a 20, 20 lempiras, es el equivalente más o menos a un dólar. Y se realizaron una serie de obras en el, en el espacio público de la Universidad Autónoma, donde participaron artistas como Leonardo González, César Manzanares, Gabriel Galeano, Fernando Cortés, eh, entre otros artistas. Y bueno, eh, después de eso, como les mencionaba, tomamos la, la decisión de, de seguir como caminos... Nuestro propio camino ya haciendo una carrera como artista, yo todavía estaba como muy indeciso. Lo que posteriormente les voy a contar es como un proceso que se cerró hace aproximadamente dos años, donde ya he retomado otra vez como enfocarme más en mi producción personal, pero siempre con la idea de hacer que sucedan cosas. ¿no? Yo creo que yo, yo parto de, que, de la idea de que si uno hace que la gente se conozca, de verdad suceden cosas. ¿no? y eso me ha permitido poder hacer una serie de, de, de proyectos en diferentes países, con, tanto con artistas de Honduras como con artistas de otros países de Latinoamérica. Bueno, mi, mi, mi presentación parte de, de una interrogante que es ¿para quién es, import, ¿para quién es importante y necesario definir espacios de pertenencia y diferencia? Esto en alusión a este proceso que les acabo de describir, en el cual es muy difícil no plantearse la idea de, de, de, de pensarse desde de, de ciertos espacios de pertenencia para lograr algunas cosas. Otra anécdota que quiero compartir con ustedes es que eh, había, un, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, había un gran vacío en cuanto a la, a la documentación de de lo que se ha hecho en los últimos años en el arte contemporáneo y bueno en este proceso de hacer mi carrera personal ¿no? conocí a una coleccionista con mucha plata a la cual le pedí plata para financiar este proyecto que es un libro titulado La Otra Tradición Un Encuentro con el Arte Contemporáneo en Honduras es un, eh, una edición bilingüe que reúne desde los orígenes del arte contemporáneo hasta el año 2010 y bueno me dieron la plata para hacer el proyecto ingenuamente pensé que la plata, que la plata iba a facilitar el proceso y fue un proceso que tardó cuatro años para poderse realizar debido a las mismas precariedades ¿no? de locales de obras que no habían sido registradas eh, Piezas que sí había registro, pero era muy malo. Eh, habían algunos textos que se habían escrito sobre arte contemporáneo, pero que se habían dejado por fuera a algunos artistas y algunas piezas claves. Queríamos hacerlo bilingüe también. En Honduras no se podía imprimir. Había que buscar dónde hacerlo. Eh, el diseño gráfico en Honduras tiene, tiene un, es, es bastante malo. Eh, tiene como un estilo muy de publicidad cargada ¿no? había que buscar un diseñador que entendiera un poco el espíritu del proyecto y todo eso tomó un tiempo de cuatro años para poderse realizar pero que que pienso que si no hubiera sido en las circunstancias que se dio la oportunidad de hacerlo difícilmente tendríamos eh, este libro en, en la actualidad ¿no? y, y salió de la plata pues, de, de, de una coleccionista que generosamente nos, a través de su fundación, financió el, el proyecto. Bueno, paralelamente al proceso de, de, de, de realización del, del libro, abrimos un espacio junto con otros artistas en Honduras, con Fernando Cortés, César Manzanares y Leonardo González, que se llamó La Mancha de Tomate. Esto fue unos meses antes del golpe de Estado comenzó como una galería de pequeño formato y luego se, pues, se fue convirtiendo... Eh, las mismas necesidades ¿no? que, que, que se iban dando hicieron que nos planteáramos eh, hacer exhibiciones fuera del espacio físico que además tuvo que cerrar precisamente porque estaba en el epicentro mismo de donde el expresidente Manuel Zelaya Rosales estaba refugiado que era la embajada de Brasil entonces, toda los, la serie de toques de queda, ¿no? de, de, de cordones militares, impidió que pudiéramos seguir con, con el proyecto de la manera que nos lo habíamos planteado. Entonces dijimos, bueno, o desaparecemos o mutamos. Y bueno, preferimos mutar ¿no? Y, y no depender tanto de un espacio físico para poder hacer, eh, para seguir haciendo proyectos. Este es el sitio en Facebook de La Mancha de Tomate, eh, bueno ahí pueden ver algunos álbumes de fotografías no les no los no los voy a abrir por cuestión de tiempo eh, Ustedes ya conocen el sitio pueden hacer una solicitud de amistad y así a los que les interese pues pueden ver cada uno de los de los proyectos los voy a enumerar brevemente aprovechando también la misma condición no de artista y de, y de tener algunos a, a amigos muy queridos como virginia o paulo eh, logré que la universidad los los invitara a dar una serie de conferencias en Honduras Virginia dio una conferencia en la universidad autónoma sobre arte y memoria y Pablo Härkenov eh, al mismo al mismo tiempo que bueno para eh, en esta visita dio una conferencia también en la universidad autónoma sobre antropofagia pero visitó también talleres de artistas y y también visitó la Escuela de Artes Plásticas, esta escuela de nivel de nivel medio de la que les hablé, y se reunió con estudiantes de filosofía y de sociología también en la universidad. Bueno, hay un proyecto que sí queríamos, eh, bueno... Dos o tres proyectos que sí quería mostrarles las, las, las imágenes. Aquí se puede usar este. Este es un proyecto realizado por Fernando Cortés, que es un chef y artista visual que trabaja sus obras con alimentos y pigmentos para repostería. No sé... Como, está como trancado porque no corren las, las fotos bueno, eh, también eh, bueno ese proyecto es un proyecto realizado hoy en el espacio de, de, de la mancha de tomate del que les hablaba realizado por este artista Fernando Cortés de Honduras. Otro proyecto que se ven acá algunas imágenes se llama Dictar y Recordar y fue realizado por el artista Paul Ramírez Jonas, que es un artista muy muy reconocido en la escena neoyorquina y él es hijo de padres hondureños, pero criado en Estados Unidos. Nunca había presentado eh, un proyecto suyo en Honduras y yo entré en contacto con él y, nos, y empezamos a conversar de la idea de, de que él pudiera hacer un proyecto en Honduras y él lo que hizo fue convocar a diferentes eh, habitantes, digamos, de diferentes regiones de Honduras a contar la historia del país en 24 horas. Entonces, mientras la gente llegaba a, a, a contar a partir de sus propias experiencias de vida, la historia del país, habían 12 mecanógrafas eh, taipeando eh, las, las narraciones de las personas. Esto comenzó en una hora cero y terminó, bueno, de, duró 20, exactamente 24 horas. Tuvimos una convocatoria de gente de diferentes regiones del país y procuramos también que fueran eh, personas de diferentes culturas también, no solo mestizos, ¿no? O, o, o gente, digamos, de la zona urbana, sino también gente de la zona rural, eh, gente de las comunidades Tahuaca, Pech, Garífuna, eh, misquitos Y al final eh, se iban colocando estas, estas transcripciones no en el espacio, no sé si las pueden ver por ahí, y el, eh, actualmente Paul está editando las... las las narraciones, y se, y se ha hecho un libro que todavía yo no, no lo tengo, porque muy recientemente se terminó. Eh, bueno, les, les, de, les, les muestro el, el, el nombre del, del, de bueno, La Mancha de Tomate, por si eh, alguno de ustedes está interesado como en ver más estos álbumes y, y, y, y solicitar... La, la amistad en Facebook y finalmente quiero mostrarles otra otra, otra imagen Es bueno quise diagramar eh, cómo es que yo llegué hasta acá no y lo hice, bueno, de, de, de atrás para adelante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llego yo a temas centrales? Bueno, por Virginia, ¿no? Quien me presentó a Virginia fue Tamara Díaz. Quien me presentó a Tamara Díaz fue Ernesto Calvo. Quien me presentó a Ernesto Calvo fue Clara Stiazarán. Quien me presentó a Clara Stiazarán fue Errol Barrantes. Y a Errol Barrantes me lo presentó Alejandro Ramírez y Alejandro Ramírez me lo presentó Juanita Bermúdez en la Bienal de Nicaragua y a Juanita me la presentó Bonnie de García que es de Honduras a doña Boni me la presentó Giovanna que era su asistente a Giovanna me la presentó la contadora de la galería que se llama Diana a Diana me la presentó un profesor de la Escuela de Bellas Artes que se llama Carlos Lanza que es crítico de arte también y a Carlos Lanza me lo presentó Ramón Caballero que es otro crítico de arte de Honduras y que estudiamos en la misma escuela de, de artes plásticas de la que les hablaba y curiosamente, curiosamente, al hacer memoria quien me había presentado a Ramón eh, fue mi papá, eh, el, el día de los exámenes de admisión de la, en la escuela de, de Bellas Artes mi papá estaba hablando con uno de los muchachos que al igual que yo había llegado para hacer el examen de admisión y era Ramón Caballero. Si, si ven, tengo como con un circulito, ¿no? Eh, el punto donde aparece mi papá y también el punto donde aparece Virginia. Ellos dos ya no están acá. Y en verdad yo nunca imaginé que, que, que ese, esa trayectoria iba a comenzar, ¿no? Con mi papá, ¿no? Que, que, es, que, es, que, que ha sido eh, durante mi infancia y mi adolescencia y hasta el último momento de vida quien me apoyó para, para, para que yo pudiera hacer lo que, lo que yo quería, que era hacer arte. Y quise como terminar esta participación con, con esta imagen porque, como les decía, yo creo que si uno hace que las personas se conozcan, suceden cosas. Y, por ejemplo, varias de las... De, de los proyectos en los que yo he participado han generado unas eh, sinergias que han dado como resultado una serie de proyectos y de apoyos y de solidaridad, solidaridades humanas muy valiosas y sin las cuales no se pudiera hacer este, este trabajo sin financiamiento de instituciones ¿no? o, de, o, de, o, de, o, de, o de fondos propios como para poder por, por, única cuenta, o por cuenta propia, realizar esta serie de actividades. ¿no? Entonces, eh, pienso que esos vínculos han sido fundamentales en mi proceso tanto como artista y como persona. Eh, la trayectoria continúa, no, no, no sé qué va a suceder a partir de la gente que he conocido acá, seguramente van a, a seguir sucediendo cosas, eso es lo que, lo que quiero pensar y bueno, gracias y buenas noches.